Cosa de todo esto, mi amigo. No vas a tener días como estos. ¿Por qué no? Por anexión de Rosen. No vamos a poder trabajar en nuestros reyes en, en frente de la casa. No es verdad. La anexión no afecta a mí o oh, mi lindo carro. ¿Has visto mi ave? No.